Hola, aquí encontrará información sobre los aspectos más importantes al redactar una carta de presentación. Lea la descripción del puesto al que se presenta y adapte su carta para descatar las competencias y experiencias que pueda aportar a este puesto. Incluya sus competencias, intereses y experiencias revelantes para el puesto. Tenga en mano su currículum y utilícelo junto con su carta de presentación con el objetivo de vender sus competencias y personalidad que le hacen ideal para el puesto. Destaque su entusiasmo por el puesto y sus motivaciones personales para solicitarlo, así como los objetivos personales que le convertirían en un buen empleado. Personalice su carta para adaptarla a la oferta de empleo y la empresa. Para terminar, agradezca a la empresa la oportunidad de solicitar el puesto y dígale que está deseando tener noticias suyas. Aunque sus datos de contacto deben figurar al principio de la carta, indique la mejor manera de contactarle. Asegúrese de darle el número de teléfono correcto y un email adecuado y considere crear uno para las solicitudes de empleo y por motivos de trabajo principalmente.